Hola, hola mis amigos, sean todos bienvenidos a Tecnoaplis, el canal que te trae la nueva actualización de Whatsapp Delta 3.8.2 Mis amigos, para que te la descargues totalmente gratis aquí abajito en la descripción del video o en el primer comentario fijado mis amigos te invito a quedarte hasta el final del video ya que te voy a enseñar todo paso a paso y nuevas funciones mis amigos te invito a que te suscribas a este canal y actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad ok empecemos Ok mis amigos, estoy dentro de Interfax de esta nueva actualización Mis amigos, una de las funciones que trae esta nueva actualización Es acá arribita en los 4.5 que se encuentra en la parte superior Va a desplegar un menú en el cual vamos a poder enviar un mensaje a un nuevo número Autorreplicar el mensaje o eh, repetido de mensaje También tenemos una nueva función, lo que es aquí en este botoncito, en esta flechita En la cual vamos a poder añadir una nueva cuenta y decir vamos a tener dos whatsapp por decirlo así ya que vas a poder iniciar sesión en otro whatsapp a través de esta nueva actuación de esta nueva, de esta aplicación vas a poder tener dos whatsapp con diferentes números y ¿sí? ok vamos a darle en aceptar y ustedes iniciar sesión a poder entrar a, do, a sus dos whatsapp a través de ese medio ok voy a cancelar porque no tengo como demostrarle porque no tengo otro número como poder entrar también tenemos otra función lo que es ir a una a un chat o a un amigo si quieres enviarle una canción o algo Va a salir aquí en este clip y vamos a lo que es audio Y vamos a enviar esta canción por ejemplo Y vamos a enviarla y este está el detalle aquí Está el detalle mis amigos aquí donde dice voz no, donde vamos a poder enviar esto como una nota de voz Si ¿sí, mis amigos se toque a enviar de esta manera No como siempre que se envía en formato de audio De color amarillo, naranjado, no sé envía de esta manera se recuerdan ya los saben enviar podemos enviarlo de esta manera en esta nueva actualización mis amigos tenemos también la función de esta que se encuentra o la herramienta o el modo aquí donde dice la homes vamos a darle quien dice rom versión 3 la cual trajo esta nueva actuación damos un toque y si vamos atrás vamos a poder notar que va a cambiar en nuestra pantalla principal lo que estaba en el menú en la parte de, de abajo se va a encontrar en la parte superior, lo que es el menú de grupos, de chat, llamadas, de ajustes. También tenemos lo que es aquí en ajustes. Vamos a irnos a lo que es aquí la tienda de temas. Vamos a encontrar diferentes temas los cuales vamos a poder aplicar. Y si los tienes descargado, te vas a decir descargado y vas a aplicarlo sin ningún tipo de problema. O si tienes un tema externo que los cargas navegador, lo de Telegram, lo de otro medio, vas a irte a Apply y vas a irte donde dice descargas y vas a poder eh, añadir un tema que tenga descargado. O sea, vamos a añadir uno aquí que esté directamente de la aplicación. Por ejemplo, puede ser este. Vamos a aplicar rápidamente. Vamos en sí y se va a aplicar sin ningún tipo de problemas a la parte de atrás y reiniciamos nuestro WhatsApp. Vamos a aceptar y se va a reiniciar nuestro WhatsApp. Se va a tener ese tema aplicado sin ningún tipo de problemas a iniciar aquí nuestro WhatsApp Delta última versión y vamos a tener el tema ya aplicado compañeros está súper súper mega genial también podemos personalizar nuestro nuestro celular o nuestro WhatsApp perdón vamos a hacer lo no, que es pantalla principal aquí en pantalla principal podemos ajustar los colores o aquí donde está lo que es la animación vamos a poder añadir, dar la animación a los chats a la lista de chat vamos a poder a cambiarla a este, vamos aquí a la transformación. Vamos a cambiarlo a este, mis amigos. Vamos a la parte de atrás y aquí donde está estilo de apariencia, pues cambiar lo que son emojis a estilo de iPhone. Yo os tengo descargado y de repente es aplicarlo. Ok, vamos a lo que es aquí estilo de fuente. Vas a poder cambiar el estilo de fuente al que más te guste de esto, de esto que se encuentra en estas opciones. Vas a poder cambiarlo. Ok, también podemos cambiar lo que es el icono el icono aquí vamos a cambiar por ejemplo puede ser este rojito y se va a aplicar de inmediato si bien se ha cambiado y podemos ejecutar sin ningún tipo de problemas. y los emojis de los que les hablaba los de estilo de iphone los tenemos aquí aplicado compañeros si bien tenemos los emojis ah perdón se han aplicado disculpe vamos a ir nuevamente aquí a los ajustes vamos aquí a lo que es aquí estilo de apariencia y aquí lo seleccionamos nuevamente y reiniciamos nuestro WhatsApp. Creo que ya se han aplicado los cambios. Vamos a irnos a lo que es aquí. A una combinación A los emojis. Y si ven ya tenemos los emojis. A estilo de iPhone Super Mega. Geniales y se envían sin ningún tipo de problema. Ok mis amigos hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado este contenido. Y te suscribas al canal. Ya que nos motivas a seguir brindándote la mejor información. Ok no siendo más. Nos vemos en un próximo video tutorial.